Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados Es viernes, el cuerpo lo sabe Es momento como de relajarse Pero también de reflexionar Y de analizar muchas cosas que están pasando En Puebla Hay un dato que a mí me pasaron, Y yo no sé si sea cierto Pero te anduve estoqueando Como, ya, como es mi chamba Está aquí con nosotros Vanessa Rendón eh, Martínez Ella es regidora del de PRD eh, es una mujer como la pueden ver es muy joven y ocupa una regiduría es decir, es uno de los cargos pues, más importantes sí. en esta ciudad eh, eh, me encantan tus luces que me Ay, dijiste gracias. se ven padrísimas no sé si en la cámara <risa> se, se alcance a ver y claro, dice, dice el productor sí o sea, al, al productor también le <risa> gustaron no sé si Nos el rato se va a extensiones. Sí, verdad y bueno me, me comentabas, es, es padre que eh, a tu edad, te puedes poner casi lo que sea, porque me estabas diciendo, Sí, no hay. los morados ya no. Lo, ya los colores pastel en el cabello ya no van a funcionar, pero, Exacto. pero uno puede todavía experimentar ciertas partes sin dejar de ser joven y las responsabilidades que tiene el trabajo, ¿no? Mm -hmm. Al final, como decías, soy una de las regidoras más jóvenes, la, otra, la vez pasada que estuve aquí platicábamos, la primera mujer regidora más joven, o sea, mujer del ayuntamiento en Puebla, 23 años. Sí. Entonces sí, a veces el tema de la edad y el trabajo dicen, no, no congenia, ¿no? Yo siempre les digo, es que tengo un trabajo de adulta, de, de una persona adulta, Ajá. pues sí, ¿no? Digo, a los 23 años muy pocas personas están en puestos como estos, pero es interesante ver cómo cada uno de los partidos ya va apoyando aún más a los jóvenes, ¿no? Ya no los toman como inexpertos, sino ya están viendo la calidad y la capacidad de cada uno de nosotros, y pues ya no somos solo en el PRD, ¿no? Por parte del PRI está Leobardo, en parte del PAN vienen Fer Huerta, vienen este Ricardo Brau, vienen Alfredo, o sea, realmente son perfiles jóvenes, están siendo apoyados por cada uno de los partidos, ¿no? Y eso es muy interesante de ver, que ya no es como un frijol en el arroz. Ajá. Ay, fíjate, me, me gusta tu óptica, fíjate que eh, yo lo veo distinto, yo lo veo que sí hace falta más jóvenes, puestos no. más jóvenes puestos más jóvenes, hace falta más participación política de los jóvenes. Ajá, bueno, exacto. Creo que esa ahí va, es la, de ahí esa podemos frase. partir. Exacto, así es. Eh, bueno, pero dentro de todo me da, me da muy, a mí, ¿no? y yo creo que a muchos también, nos da gusto que haya mujeres entusiastas, jóvenes, Gracias. pero sobre todo, y ahí viene, y ahí <risa> viene, le <risa> cantando, estoqueando. Ya. y dije, ok. <risa> sí. A ver, ¿qué? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué se siente estar ahí, ser joven, ser mujer, y que te quieran mangonear? Que te quieran Uy. así de, a ver, no, a, a la chavita, así, dile que haga esto, que haga el otro... Por ahí me dijeron que, que como que te vieron polluela y que pues no, que saliste pero bien gallo. O sea, de a ver, no, explíquenme y entonces y, y dices, órale. Sí, sí, sí. A ver, creo que es un tema que a veces y no, no es una persona en específico, sino que a veces todavía en las personas adultas, Está. Bueno, tú experiencia, ya eres una adulta, ¿eh? Una adulta chiquita, yo digo. Siempre les digo, soy un adulto bebé. Eh, ni tanto, eh, ni tanto. Es que eso es que, ¿qué onda con los millennials? O sea, mm. se ven muy chicos, ¿no? O sea, sí. no, O sea, muchos o a tu edad, ya chambeábamos, hacíamos 20 sí, sí. cosas. O sea, lo que tú estás haciendo. Sí, está, está perfecto. Es un cambio generacional, ¿no? Porque siempre, papá, o sea, yo de se los chicos trabajaba y ya le he eché. O sea, yo era un adulto completo. Sí. Y yo, ay, no, yo no, o sea, no. Es, es no, pero muy sí. diferente verlo, ¿no? Ajá. Sí. Y, pero es diferente, o sea, en mi entorno, de en mis amigos de la universidad y todo, o sea, todos empiezan así como de, ay, ya medio sí. empecé a no, trabajar, ya no, ya no, tú, no o sea... Ya, ya estás desplazada completamente. Ya volé. <ríe> claro, ya volaste. <ríe> o sea, no corre y volé. <ríe> sí. Pero sí, en el tema eh, pues, adultos más grandes, ya personas que ya tienen experiencia, más en temas de política, a veces todavía traen una... Eh, costumbres si lo quieres ver de alguna manera, que antes usaba de, pues, es que es el joven, ¿no? O sea, que vaya para acá, que vaya para allá. Eh, o sea, está haciendo migas. Que Por saque las copias. Hombres. Casi, casi, ¿no? Y si algo, o sea, y mi familia yo le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá, nunca me enseñaron a quedarme callada. Nunca. O sea, yo en el kinder, en la escuela, en la primaria, mandaba a traer a mi mamá. Es que es la defensora de los pobres. Uh -huh. O sea, nadie le está diciendo a ella, nadie. Pero ahí va y no, es que no le puede hacer esto a mi compañero, porque no sé qué. O sea, Siempre, eh, nunca me enseñaron a estar callada en ese sentido o a dejarme, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hacerlo con mucho respeto, ¿no? Mi me decía, a ver, no siempre vas a tener la razón. Debes de aprender que a veces te van a dar y tienen, o sea, estás equivocada, ¿no? Es muy cierto, porque a veces creen que porque uno defiende ciertos temas siempre es como necio. Dice, uh -huh. o sea, no debes de ser necia. Siempre debes de entender que va a haber personas que van a tener la razón y a veces te vas a equivocar. Y está bien. Uh -huh. Y en ese está bien, me dice, pero que te digan por qué te estás equivocando, pues a mí me queda muchísimo eso. Entonces, yo para todo soy, soy mucho pedir explicaciones. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Sí, es ¿Por cierto. ¿Por qué sea esto? ¿Por qué ser el otro, no? Y luego a veces dicen, es que cuestionas demasiado. Luego, es que es duda. O sea, no, no puedo hacer algo si tengo todas las dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí a lo mejor salen los comentarios de, oye, tienes que hacer esto. ¿Por qué? ¿A qué se va a referir? ¿De dónde viene? ¿En qué está sustentado, no? Uh -huh. O sea, todas estas preguntas son como muy básicas para mí y eso me refiere a que si yo en algún momento, estudiando a lo mejor en Cabildo un dictamen, y yo veo, o yo percibo que hay algún error, yo soy como de, oye, es que esto está equivocado. Y puede pasar, ¿no? Que me digan, no, por esto. Entonces me explican, digo, tienen razón, no está equivocado. O al revés, ¿no? Que se dan cuenta y me dicen, ah, sí, está equivocado, ¿no? Y se corrige. Pero yo creo que esta curiosidad, que nunca me dejaron ser callada, ¿no? Siempre fue como defiéndete, saldi opina. O sea, el hecho de opinar no está mal. El quedarte callado, sí. O el quedarte con una duda... Porque yo he visto mucho ese tema, que a veces eh, creen que preguntar es como por ignorancia, o la gente no pregunta, porque dicen, ¿qué van a decir de mí que no sé? Claro. No puedo quedarme con la duda, ¿no? Entonces yo sí soy mucho de preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Enséñame a hacerlo, por qué, tú desde dónde lo ves, yo lo veo desde una perspectiva. O sea, todo esto es un conjunto y que a lo mejor en sí, trae, dicen, no, no está tan chiquita, ¿no? O sea, trae uh -huh. este, bastante carácter. Pero yo creo que más carácter es el tipo de formación, el, no, el que no me enseñaron a quedarme callada, o sea, yo pregunto uh -huh. todo. Perfecto. Oye, por ejemplo, eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido uno de los capítulos más álgidos, pero que también te ha dejado más experiencia, más enseñanza en el cabildo? En el cabildo, yo creo que eh, muchas de las reuniones que tenemos en mesas de trabajo, para a veces trabajar en las comisiones, ahí se resuelven muchísimas dudas y yo en un momento sí llegué y como te comentaba antes yo no puedo quedarme atrás y no por un tema de ah, yo soy mejor o yo soy igual que los demás sino porque yo veía que íbamos en un trabajo en equipo era un proyecto conjunto entonces uh -huh. yo sentía la necesidad de decir me tengo que esforzar a lo mejor hasta el doble por estar a la par de mis compañeros porque el trabajo de ellos no se puede desperdiciar y entonces alguno de los regidores en especial este la regidora Dolores y la regidora Rocío, ya yo comentándoles ¿Cuál así Rocío. Eh, Rocío de la Vega. Ajá, ok, okay. Eh, comentándoles el tema, no es que yo me tengo que esforzar porque ustedes tienen mucha capacidad y todos aquí tienen no, Dolores una capacidad enorme. No, cañona. yo la adoro a Dolores, sí, o sea, sí, sí, sí. he aprendido muchísimo de ella, es una de las que más me ha apoyado en el cabildo. Muy inteligente. Muy ¿no? inteligente y muy, muy capaz, o sea, he estado y tantos solución. años en la administración. De todo se le puede aprender, cada día aprendo algo nuevo de ella. Pero te comentando estos temas, ellas me decían una vez: Es que tienes la capacidad. Y dice: A lo mejor no lo ves tú. Y fue como un choque muy fuerte, porque yo siempre estaba como: Me voy a esforzar, me voy a esforzar. O sea, como que sentía que me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba. Y ahí iba, ya iba. Y un día ellas me dijeron: No, es que tú has demostrado que a pesar de ser joven y que a pesar de que algunas personas te han subestimado, porque ahí está chiquita. Uh -huh. Dice, has llegado con todo y haces comentarios muy acertados. Dice, haces comentarios o sea, muy específicos en los temas que estamos tratando. No te vas por el yo pienso, yo creo, yo voy a pelear mi idea. Dice, no, o sea, siempre llegas con algo muy sustentado. Uh -huh. Entonces fue como una experiencia para mí en una de esas meses de trabajo decir, o sea, sí, sí estoy funcionando en mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Fue como algo que me abrió los ojos y también me hizo ver o sea, que no tengo que ser tan autoexigente conmigo porque si estoy ahí es porque tengo la capacidad. Y a veces uno como en la autorreflexión y yo por decir, pues yo también traía el tema de es que soy joven y todos los demás ya traen muchísima experiencia, ¿no? Yo no me voy a quedar atrás, ¿cómo voy a hacer que se atrasen los demás? Porque no voy al par. Y entonces comentarios de esos que entre Dolores y entre Rocío, como que sí me pegaron bastante y dije, tienen razón, o sea, si sí tengo la capacidad y no tengo que estarme como autotorturando, uh -huh. por decir, a lo mejor no, no estoy al nivel. Ya, o sea, como eh, mujeres con más experiencia, más maduras, sí. es bueno también eh, darles como el empujón a las nuevas generaciones. Sí. O sea, darles confianza. Sí, darles ese punto de confianza. Y la verdad, creo que cada una de las mujeres ahí en, en regidores, y yo te lo decía a la vez pasada, o yo, yo cada vez veo menos el tema de que se pegan entre mujeres, ¿no? Ajá, y coincido. sí. Y, al contrario. y ahora, al contrario, sí. yo, yo he lo he experimentado muchísimo en regidores. sí o sea que todas y también todos o sea porque no puedo dejar a ninguno de los hombres de lado por ejemplo Leo, él fue, él fue este, diputado federal a los 23 ¿no? Entonces, si alguien entendía lo que era ser joven en un puesto enorme para mí, era Leo entonces tanto hombres como mujeres pero hablando ya más en el tema de mujeres hemos sido muy sororas unas con las otras todas nos hemos apoyado, tanto en un tema en el otro, y apóyame porque yo no sé este tema, tú eres mejor en el otro tú ya traías conocimiento o sea, creo que Todas las mujeres en el ayuntamiento sí nos hemos apoyado y yo no he visto un traspié de que alguien llegue y que las envidias y que hablan o que no puede. O sea, la verdad, hemos sido un equipo bastante unido. Uh -huh. eh, ante los ojos de una mujer empoderada, joven, ¿qué se necesita hacer en políticas públicas por los jóvenes en esta ciudad? Apostarle más a los jóvenes. ¿Cómo? A veces la, la apuesta es menor. Si sí hay programas que tenemos para jóvenes, y ahora a veces, tal como ciudadano, nunca es suficiente, ¿no? La verdad, los jóvenes a veces necesitamos más apoyo. Hablamos ahorita de esta chica de la UAP que ganó un concurso y que siente que no tiene el apoyo, ¿no? Sí. Y son esos pequeños casos en los que te das cuenta y dices, sí, ¿cómo podemos apoyarlos como jóvenes? O sea, ¿qué acciones podemos emprender? Y yo más que nada creo mucho en la educación. O sea, si yo algo tengo muy claro, es que la educación apoya a los jóvenes. O sea, ¿quieres apoyarnos con algo? Apóyalos educándolos. O sea, un joven con educación va a ser al rato un adulto que va a sobresalir, que va a ayudar a su, a su país, a su comunidad, a su colonia, o sea, a gran o menor escala, pero un joven que esté preparado. Y lo tengo muy claro porque eh, yo toda la vida me encantó la política porque mi papá se dedicaba a la política, y él siempre me lo dijo, es que tú no puedes querer acceder a un cargo público si no estás preparada. O sea, si tú no estás capacitada, si tú no has estudiado, si tú no tienes una licenciatura, y no solo la licenciatura es el título, o sea, si realmente no estás preparada en lo que estás estudiando, no puedes acceder a un cargo público, Por ejemplo, porque sería eh, afectar a otros jóvenes y a los mismos ciudadanos que a lo mejor están confiando en ti para un cargo público. Entonces, tienes que estar preparado para poder re, eh, regresarle a tu ciudad, a tu país, a tu colonia, lo que ellos apuestan por ti. Ok, apostarle a los jóvenes en su educación. En su educación. Ok, eh, ¿hay alguna propuesta? ¿La estás pensando? Eh, eh, ¿Hay eh, algún trabajo que se vaya encaminado para allá? Te lo comento porque, bueno, también la administración todavía es incipiente, Apenas empezó, apenas celebraron sus 120 días, eh, eh, sin embargo el tiempo pasa así, Capidísimo. y la administración Buena. así. Entonces, eh, ¿hay alguna iniciativa respecto a esto? Más que iniciativa ya hay proyectos, eh, hay proyectos en el Instituto de la Juventud, en los que se está capacitando a jóvenes en temas no solo eh, sabes que no te acerques a las drogas o pláticas antidrogas que también son muy importantes, se han dado en las instituciones, se han ayudado bastante pero en temas de que ahorita se recuperaron espacios de juventud como son los de Xonacatepec uh -huh. que se les está invirtiendo y no son solo clases de oye no no una plática de eh, antidrogas sino también de capacitarlos en temas de Microsoft Office, todo, todo el tema de computadoras, temas de idiomas, de inglés o sea, y eso está apoyando a que jóvenes que a lo mejor por tema de pandemia, que también estuvo muy fuerte, tuvieron que dejar la escuela para trabajar, claro. para ayudar a su familia, pues van y dicen, es que yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir capacitándome, y si esta es la oportunidad, yo lo voy a tomar, ¿no? Digo, camino hay muchísimo, ¿no? Tendríamos que hacer convenios con escuelas, becas, eh, pues muchísimo. Pues para ayer, para ayer, ¿no? Pero... Eh, ya se está trabajando, o sea, y eso es algo que, que me ha gustado mucho de este ayuntamiento con Eduardo Rivera, que le apuesta mucho a los jóvenes, y desde campaña le apostó muchísimo a los jóvenes, y nos apoyaba muchísimo, y su equipo, o sea, era con chavos jóvenes que estaban, y se dio cuenta que, o sea, estos chavos estaban con todo, ¿no? Y en la administración de parte de regidores también, muchos de estos chicos, sabes que ahorita están trabajando con nosotros en regidores, eh, creo que el hecho de que Eduardo apostara tanto a la juventud en la campaña también apoyó para aquellos regidores que a lo mejor no lo tenían tan a la vista, se voltearon a ver y no yo quiero ese chavo que es súper capaz, que resuelve, que es súper inteligente, que está estudiando, o sea, que es una maravilla, y ni a lo mejor no lo había volteado a ver. Entonces, el tema de que Eduardo trabajara muchísimo con jóvenes y que la verdad, en, desde campaña se hicieron varias pláticas para ver como jóvenes qué veíamos, ¿no? Y fuimos invitados a estas pláticas, tanto el Lobardo, este, su servidora, con varios jóvenes de diferentes agrupaciones y que ellos decían, ¿sabes qué? Yo traigo un tema en eh, medio ambiente. O sea, se dieron cuenta que mucho la perspectiva de, ¡ay, millennials! No les importa nada, ¿no? Todo lo les pasa en la vida y como que no tienen interés en específico. No es cierto. O sea, al revés, tenemos intereses muy claros de, ¿sabes qué? A lo mejor tú no traías ese tema en ecología, pero nosotros hemos investigado y hemos hecho esto y jardines verticales y, nos, y te dan unas ideas que tú, o sea, te quedabas cuadrado, ¿no? Y Eduardo lo decía, es que yo creo que ni mi equipo, a lo mejor que ya tengo un poco más de experiencia, podría haber sacado ideas así, y es bueno escuchar estas mentes frescas y jóvenes que traen ideas que a lo mejor a nosotros dicen, ni por acá. Muy bien. Y entonces abrió una ventana enorme. Juan Carlos Carmona dice, felicidades a nuestra regidora, Santiago Caso dice, te pone muchas como estrellitas, dice, estrellitas para la joven regidora, alegre y dinámica. Dice que, que eh, así trabajas en el ayuntamiento. Natalia sí. Dolos, dice, nuestra regidora es joven, pero aguerrida de corazón amarillo. Y te ah, pone el corazón sí, amarillo. Sí, eh, eh, ella es este parte de mi equipo ahí en Regidores. Ah, Viene conmigo desde PRD. No, no, no, me ha apoyado Nati también se la rifa conmigo para todo. Andamos de arriba a abajo y todo. Y es de las que más ha apoyado, Nati, un beso. Perfecto. Eh, Leticia Guzmán Ortega dice: Felicidades, regidora, desde Jicotepec. Wow, wow. María Dolores Cervantes. Ay, Lolita. dice: Saludos, Erika. Saludos a la regidora. Ah. Vane, es una gran compañera. Que eres muy capaz. Sí, no, no, no. Yo con Dolores, la verdad, ha sido una gran maestra. Una gran maestra en, en regidores. Este, le he aprendido muchísimo y ella también me ha enseñado mucho de mí no tan también de ella, sino me ha hecho ateo, abrir los ojos hacia mí, ¿no? De no solo aprender de los demás, y es de las que me ha dicho, es que tú también has venido a enseñarnos a nosotros. Mm, ¡Qué padre! <risa> Eso está padre. Eh, Leticia Guzmán Ortega, dice, bueno, te, te manda... A, ah, ya, ese ya lo había leído, pero yeah, yeah, yeah, yeah. ya me perdí aquí. Aquí ya va. Uh -huh. Dice, ajá, dice, yo también te aprecio mucho, este... Vane, mm. uh -huh. te dice Dolores... Eh, eh, Lidia Cecilia Juárez Bolaños nos está viendo Pau Sánchez, felicidades regidora del PRD, saludos desde el norte de Puebla Ay, eh, Juan Vigo eh, eh, Hilda eh, Cecilia Juárez dice saludos desde la Sierra Negra del estado de Puebla Erika Chávez nos está viendo, saludos Tocaya eh, eh, Juan Ay, Vigo dice regidora Vanessa Felicidades por tu compromiso eh, y tu encomienda, y se Ay, cuenta gracias, con todo, Juan. mi admiración y reconocimiento. Ay. Sientes padre, ¿verdad? Sí, la verdad te digo, es, a veces es complicado porque uno se autoexige, a veces un poco de más, ¿no? Por tratar de, pues es un trabajo, o sea, no es cualquier trabajo, ¿no? Estás, representas el cargo más in, de los cargos más importantes en el municipio de Puebla, o sea, ser regidor y que tu trabajo esté funcionando y que esté ayudando a otras personas, yo creo que es de lo más satisfactorio, ¿no? Laura Cruz, es refrescante ver caras jóvenes en la política poblana, ojalá se siga trabajando con el talento joven. sí yo también Muchísimo, sí, sí, sí. Tenemos un largo camino, pero vamos avanzando. Jesús Romero nos está viendo, Santiago Carso dice, jóvenes con educación, capacitación y preparación para el cambio en la ciudad. Sí, sí. Eh, León Ruge también. Ay, León Ruge. Ah, bueno, nos está viendo. Qué, qué cosa. Y yo Pero todavía vi en serio. León Ruge. Ay, okay. Ah, bueno. Ángeles Dolores también te está eh, mandando muchos aplausos. Gracias, gracias. Este, León Ruge, ya, ya habló, ya ya rugió León. Dice felicidades, regidora Vanessa Rendón. ¿Lo conoces? No, no, no, no, no pero. Pues bueno, ya rugió. Pero Ruge, ya estamos viendo. Ana Laura Romero, Rodrigo de Obando, Mantilla Ay, dice excelente trabajo, regidora. Ay, Rodri, muchas gracias. Y dice saludos, prima. Ferrendón, dice. Ferrendón, el... sí, mi primo. Perfecto, sí. perfecto, A ver, ¿qué onda con el PRD? Estamos. Este, Oye, pero tuvieron una votación muy baja en la pasada sí. elección. Eh, eh, yo creo que sí lo cimbró a, a, a muchos del PRD. Lo movió muchísimo. He entrevistado a varios figuras del PRD y están de verdad, eh, eh, ahora sí, que no los calienta ni el sol, uh -huh. tal cual. No los calienta ni el sol. ¿Qué has pensado respecto a esto como tu partido este, número uno? ¿Cómo tú lo ves para el 2024? No, no, creo que el hecho de que en 2021 hayamos tenido una votación baja nos dijo que no debemos pensar sino hacer. O sea, está muy padre el plan, está muy padre pensar en qué vamos a hacer, pero hay que hacer, ¿no? No todo el tiempo está nada más en pensar y en planear, ¿no? Hay que hacer. Y creo que fue una llamada de atención en el de, a ver, son un partido, ¿quieren seguir? Hay que echarle ganas. Uh -huh. y, y volvemos al tema de los jóvenes. Creo que le están apostando muchísimo al tema de jóvenes ahorita en PRD. Eh, tuvimos hoy, de hecho, la visita con nuestro presidente Carlos Martínez de Carla Jacobo, que es la eh, secretaria del Instituto de la Juventud. Bueno, no del Instituto, más bien del Grupo de Juventud uh -huh. de México, uh -huh. de todo el PRD, ¿no? Todo uh -huh. el PRD en México. Y eh, son perfiles que a pesar de ser jóvenes, son muy capaces, ¿no? Y creo que el PRD le está apostando mucho a esos perfiles y yo creo que es la apuesta idónea, porque alguien les tiene que abrir las puertas. Y qué mejor que personajes que, como en este caso, ahora, ahora me tocó a mí ser regidora, una regidora joven, que representa al partido y que demuestra que los jóvenes somos capaces. O sea, ah, te, también abrimos puertas, ¿no? Entonces, si bien el PRD tuvo una llamada de atención ahorita en el 2021 con una votación que la verdad fue baja y fue menor de lo que esperábamos, también al final fue una llamada de atención, ¿no? Y que si queremos seguir, tenemos que ponernos las pilas. Y que sí, o sea, fue un proyecto en el que íbamos juntos, pero al final somos un partido independiente y que tiene que ver por sí el partido, ¿no? Y subsistir, no no está nada más pensando en, en la alianza, porque pues, para una alianza necesitamos primero ser un partido y ser un partido fuerte. Uh -huh. De acuerdo. Eh, porque varios están comentando, es de que tenemos que eh, afianzar el, el registro. Sí, sí, sí, y eso es preocupante porque están pensando en, en llegar al registro? registro no, no, pues no, no. ¿cómo? yo creo que no no podemos pensar en la posibilidad de hay que afianzar el registro sino hay que subir nuestros números, o sea, el registro lo tenemos no puedes pensar en el, hay que conservarlo, porque yo diría que sería un pensamiento, y a lo mejor van a reñar, mediocre uh -huh. <risa> pensar en no, lo mínimo ¿sí? o sea, siempre hay que pensar en más sabes qué si mi votación fue apenas llegamos al 3. y algo por ciento, uh -huh. este yo no voy a esforzar por el mismo 3% Claro. O sea, los, los actores políticos que ahorita tenemos en PRD, no solo aquí en Puebla, sino, o sea, no solo en la capital, perdón, sino dentro del Estado, todos tenemos una responsabilidad enorme, porque somos quienes ahorita vamos a ayudar a que el partido salga, salga adelante. O sea, somos la cara del partido, ¿no? Y eso también eh, es, es un peso diferente en nosotros, porque sabemos que nosotros estamos respondiendo por el partido. Somos los que estamos siendo los representantes de. Entonces, no es solo parte de la dirección del partido, no es solo parte eh, de la presidencia uh -huh. del partido, sino de todos. Somos un equipo. Uh -huh. y, y pelearnos okay. unos con otros o decir, ¿sabes qué es? ¿Qué tal hizo mal? Lo que eso hizo mal ya se hizo mal. Ahorita lo que tenemos que hacer es trabajar todos en el mismo equipo y volver a apostarle para volver a sumar a, a, al partido. Uh -huh. eh, sí, pero sin embargo sí es necesario un acto de reflexión. De, sí. Ok, ¿qué hicimos ¿Qué falló? mal? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Ante ti, ante, ante tus ojos, de joven, de, de, eh, de que te está tocando la temporada de vacas flacas en sí. el PRD. Sí. O sea, porque sí. antes el PRD, híjole, arrasaban en el interior del Estado. Eh, yo te voy a Qué decir valga. algo, que apenas este, platicando igual con mi papá le decía algo, es que somos sobrevivientes. Uh -huh. Le digo, no, o sea, muy fácil sería abandonar el partido. Muy, muy fácil, ¿no? Claro. Es muy fácil decir, ya no, me está dando el partido, sabes que el partido está en decadencia y me voy. Pero decíamos, somos sobrevivientes, porque muchos de los compañeros que están en Morena son experredistas. Claro. Que en algún momento se fueron. Entonces decíamos, al final... Pues aquí se muestra la lealtad de quienes estamos en el equipo y jugando las todo, ¿no? Jugando el todo por el todo, ¿no? No es muy fácil decir, Ay, ya me voy con permiso, ya no funcionó. Uh -huh. Como si es un momento, una reflexión, ¿qué falló, no? Yo a lo mejor diría que lo que nos pudo haber fallado fue que nos enfocamos demasiado en la Alianza. Nos confiamos demasiado en la Alianza. Entonces, y no solo en la capital, digo, en el interior del Estado. Hay, hay municipios en los uh -huh. que fuimos solos, pero también hay muchos municipios en los que fuimos en Alianza. Y en eso, a lo mejor... Nuestro enfoque no fue tan PRD, sino fue vamos todos juntos. Sí habría que habernos enfocado un poquito más en nosotros como partido. Digo, la alianza estaba perfecta, estaba muy bien, traíamos candidatos muy fuertes, tanto en la capital, tanto en los municipios, pero el enfoque lo perdimos un poco en esa alianza, ¿no? Ok. ¿Qué va a pasar para el 24? Te lo te lo pregunto en el sentido de que, no, pues está cañón, no voy a pedir que saques tu bola de cristal, Faltan dos años, pero sí en esta perspectiva de que va a haber una alianza para el 24, ya salieron los líderes eh, nacionales del PAN, PAN PRI, PRD, PRD. A, a decir, vamos en alianza. Entonces, bueno, pasa mucha agua debajo del puente, pero ahorita ya hay pactada una alianza para el 24. Sí, ya y van no, para no, la pase, no pase, pero ahorita tenemos una alianza. Exacto. Y me estabas comentando de que, bueno, se desdibujó el PRD en la alianza. ¿Podrían eh, correr el mismo riesgo para el 24? Se podría correr si no tomamos este tema, como dices, de reflexión. Creo que si no lo reflexionamos y volvemos al de, ah, vamos en una alianza y cada quien le tocan sus cuotas, ahora sí que dentro uh -huh. de la alianza y ya entramos, y pues ya ganamos por tal partido, por X partido, aunque tengamos menos votación, yo creo que eso fue lo que pasó, ¿sabes qué? Es ponernos más amarillos, uh -huh. no no no no adjudicarnos colores diferentes, ¿no? Sabes que nosotros somos amarillos y vamos a votar por los amarillos, al final los, los, los votos en una alianza sí suman, digo, se van para la alianza, se van para el proyecto, pero el, el no desdibujarnos, o sea, el volvernos uh -huh. amarillos. ¿Cómo? Pero ¿cómo lograr eso? ¿cuáles serían los pasos que pudieran dar en el sector de los jóvenes, desde tú, desde tu trinchera, qué hacer por un partido para ¿no? nuevamente inspirar confianza, inspirar seguidores, ¿no? subir el, el, el padrón de los, de los perredistas? ¿Cómo hacerlo ante eh, eh, una situación muy polarizada? Parece ser de que los partidos se están diluyendo sí, ¿no? ante una una polarización que estás con el presidente o con la o, cuarta o, T, o, estás o en contra. contra ¿cómo lograr eso? sí fíjate que sí es un tema complicado el cómo lograrlo uh -huh. específicamente pero como te decía yo creo que va a parte del trabajo de cómo los servidores públicos que somos periodistas o sea, va de nuestra mano decir PRD te está apoyando PRD está haciendo esto PRD está saliendo a, a, a dar la cara PRD, o sea, no ser un, uno más en, en, en algún proyecto, ¿no? Sino no ser, a ver, somos PRD, tenemos una ideología, tenemos un proyecto, vamos en alianza, pero tiene que respetar nuestro proyecto y nuestra ideología, ¿no? Y creo que es algo de, lo, de un poco de lo que se perdió, nos sumamos muchísimo. Digo, apenas está viendo el tema de nuestros estatutos, está, está a nivel nacional, viendo cómo se van a cambiar nuestros estatutos, si vamos a movernos un poco de no ser izquierda a izquierda, sino más, más central. Pero al final el tema de los partidos viene no siendo solo un problema del PRD, sino un problema de todos los partidos. La gente ya no confía en los partidos políticos. Y yo lo decía hace mucho tiempo, cuando empezaba el tema de los eh, candidatos independientes, yo es que ese es el futuro. fue muy lejano. Le no, fue horrible. Les fue re mal. No funciona. Pregúntale a Natene, sí. ¿cómo le fue de <risa> candidato <risa> independiente? Ya regresó al PAN y, ve y es diputado. Ese es el detalle, eh, yo creo que los candidatos independientes van a ser el futuro de, si sabemos, proyectar, o sea, es decir, un candidato independiente, a ver, nunca va a ser 100% independiente, trae atrás gente que a lo mejor trajo de un partido, del otro que se salió, que vino, que fue, pero el proyecto tal cual tiene que convencer a los ciudadanos, los ciudadanos ya cada vez creen menos en los partidos y es muy complicado, después de una historia muy muy larga en tema de partidos, la desconfianza es enorme, Digo, es muy difícil cambiar en dos años de aquí al 24 la perspectiva de un ciudadano que ya no cree en el tema partidista. O que dicen todos roban, ¿no? O sea, la típica frase es que todos sí. son iguales, es que nada más buscan el intercambiarse el poder para que les toque lo mismo. Y, y lo veíamos mucho ahorita en esta campaña, cuando se criticó mucho la alianza, o sea, y, y se criticó mucho en, en ciudadanos que me decían es que se supone que ustedes, o sea, uno izquierda, uno centro, otro derecha, o sea, ¿cómo es que están juntos?, y yo les comentaba, le digo, es que al final se necesita una oposición, sea uh -huh. quien sea el que esté arriba, que en este caso es el partido Morena con el presidente, sea quien sea que esté arriba siempre se necesita una oposición, luego entonces es hacer un balance, o sea, no es que ya todos somos un, un mismo partido, o sea, al final cada partido tiene su ideología y cada partido la tiene que defender en su puesto donde esté, o sea, el hecho de ir en alianza no significa que ya se nos olvida todo o que cada quien pierde su identidad partidista, ¿no? Uh -huh. Es poner tu identidad partidista, es trabajar en equipo, pero sin olvidar esa parte, o sea, hacer la diferencia, porque al final, ahorita somos oposición en este caso, en algún momento este, otros más van a ser oposición, pero siempre es el contrapeso, ¿no? Y yo creo que va más ahí por la ciudadanía, ¿sabes que No es que confíes en un partido, sino en el contrapeso de cómo funciona la democracia y la política, porque si todos estuviéramos a favor de lo mismo, uh -huh. no habría democracia y al rato, ¿quién nos va a preguntar? No? Es como pues, si okay. siempre dicen que todo igual o que todo está bien o nadie tiene una opinión diferente, nos vamos a ir como hilo de media. Uh -huh. De acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo cómo se han hecho las cosas en el PRD? ¿Estás de acuerdo con la dirigencia estatal? ¿Estás, es, estás de acuerdo? Sí, fíjate que la dirigencia estatal... Eh, a ver, ¿le ha, tocado un le ha tocado un proyecto complicado, como no, tú bien lo dices, a ver, era un partido que estaba ajá. bastante bien y nos tocó la época de Vacas Flacas, ¿no? Pero, a ver, ¿quién también llevó esto a las Vacas Flacas? ¿Quién llevó por primera vez en la historia de Puebla a que no haya una representación del PRD en el Congreso? En el Congreso. Por eso te pregunto. Yo o sea, no creo que fue un creo... tema tal cual de dirigencia, yo creo que fue un tema en general del, de, del partido, o sea, el partido a lo mejor cada quien vio como en su tema. O sea, ¿sabes qué? Yo me dediqué a la regiduría, este, los diputados se dedicaron a su diputación este, los federales a lo, a lo suyo. ¿Sabes qué? No, creo, creo que más bien no fue un trabajo en conjunto. Yo no podría culpar tal cual a la dirigencia. Yo creo que es un trabajo en general de equipo, que no hicimos realmente un equipo. Uh -huh. Cada quien como que trabajó como de, ah, pues a mí me toca esto y yo hago esto, ¿no? Y nunca te volteaste a ver al periodista de al lado con el que también podías trabajar. Pero por eso hay una cabeza, para coordinar esos trabajos. Sí, sí, sí. o sea, bien, bien lo dices, hay una cabeza que tiene que coordinar el trabajo, que se lleva todo el peso, pero a quien yo no culparía completamente. Al final yo creo que no, nunca puedes culpar a una persona en específico. Un proyecto, uh -huh. un partido en este caso, lo conforman todos. Y si hubo una falla, yo siempre lo he dicho, ha sido de todos. O sea, nadie puede quedar exento. Algunos pudieron tener más culpas que otros, es cierto, uh -huh. Pero culpar a una persona, culpar a una dirigencia de decir, estamos como estamos porque la dirigencia no funcionó, creo que sería y la verdad muy infantil decirlo, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos responsabilidad en algún equipo o en alguna corporación. Pero Vanessa, ¿tú estás viendo que se están haciendo las cosas diferente? Se está trabajando, sí, ya estamos trabajando en los proyectos, a ver, ¿en qué? Que ¿Qué está ¿Qué están haciendo diferente Ahora, para tener resultados distintos? Sí, sí, sí, se está trabajando en el tema interno del partido y como dices el tema de reflexión, o sea, ¿qué pasó? Y decíamos esto, pues cada quien trabajó en lo suyo, ¿no? Nadie se arrimó al cantadito de al lado. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a trabajar más en proyectos, más coordinado, que no sea este, el municipio de Puebla nada más en el municipio de Puebla, sino que también vaya a ver a Cholula, vaya a ver este las tres Cholulas, vaya a ver San Martín, o sea empezar a ser eh, suena mal aliados entre nosotros uh -huh. y eso es lo que se ha estado viendo saben que ya vimos que okay. el, el agua de cada cantarito no funciona solita no llena oye le, te lo pregunto crees que las tribus las famosas tribus del PRD acabaron disolviendo al partido no no disolviendo el, no somos no estamos disueltos no pero, es <risa> pero así, estamos sí, sí, no, no se apuran es que a, a eso, vamos, yo no lo veo, te digo, como tribus, yo lo vi más como, digo, no, cada... Bueno, bueno, eso sí, es, es una etiqueta sí. que se les ha colgado a nivel nacional, nacional las tribus del, del PRB. Ya no lo hago yo. No es personal. Sí, no, no esto no es personal. No, pero eh, es, es, eso es, es una realidad y, y es posible, es posible que en Puebla sí se haya recrudecido las tribus, que se agarraron tanto del chongo, que este ha sido el resultado. Te lo pregunto, ¿cuál es tu óptica? Creo que no es tanto que se habían agarrado del chongo, sino que ya nadie como que le preguntó al de al lado. O sea, como que te, te digo, cada equipo agarró su tema y ya luego fue como, ¿qué creen? Fallamos. Ajá, como que Entonces, eso no O sea, no ya no fue tanto como de pelea, ya fue como de, mira, cada quien a lo uh -huh. suyo. Y ya cuando regresamos fue como de, no, pues, ¿qué creen? No, Digamos, no, no funcionó. Okay, que el trabajo individual. Individual. No, no, no no fue suficiente para sí. crear un trabajo de equipo. Sí, exactamente. Sí, okay. o sea, el, ahora sí que fue como persona, cada quien, te digo, viendo su lado, su, un equipo vio rojo, otro equipo vio amarillo, otro equipo vio naranja, y ya luego llegamos y no, es que no, uh -huh. como que no vimos el mismo tono de amarillo, ¿no? Un amarillo pollito, otro piolín, uh -huh. otro mostaza, y llegamos y no, es que ya me acordé que sí, no era ese amarillo. De acuerdo. Entonces, ahora te pregunto. ¿Cómo está haciendo la gobernanza en el, por ejemplo, en el ayuntamiento? Te lo pongo como ejemplo porque tú estás ahí. Eh, si está funcionando, si hay esta visión de izquierda en el ayuntamiento de Puebla, finalmente tú representas eso, ¿no? Fíjate que eso es, algo, es un tema como muy curioso porque lo dicen, como que te sumas a todo. Dicen, como que pues ya te dejaste llevar a lo mejor por, en este caso, el PAN, que pues es el partido que nos representó tanto a PRI como a PRD, fue el que encabezó la alianza. Así, como que te dejas, a lo mejor piensan que llevar por ese tema. Y le digo, no, a ver, le digo, lo que sale a Cabildo, le digo, es trabajado en comisiones. Y antes de comisiones, en mesas de trabajo. Le digo, yo siempre he expuesto mi punto. O sea, el, el hecho de venir en una alianza... No significa que pues, te vas a a lo mejor ir a las ideas de un partido nada más. Tú como partido tienes la responsabilidad también de defender tus ideales de partido, ¿no? Y ha funcionado porque la verdad han tenido mucha apertura en ese tema. De, es que yo no creo que sea esto porque esto nos afecta. O sea, yo partidistamente somos un partido más social, más de ver por la ciudadanía, más defensor, ¿no? Le digo, a ver, yo creo que esto afecta por esto, por el otro, por aquello, ¿no? Y entonces, ah, bueno. Sí, no, vamos a modificar esto, vamos a meter el otro. O sea, han, han estado abiertos a la aportación de ideas. Y entonces yo les digo, a ver, cuando llegamos a Cabildo ya sirvió una mesa de trabajo en la que tú, todos aportamos ideas y todos fuimos escuchados. O sea, yo no he visto que agarren y es que tu idea no, no va con nuestros estatutos. Bye, ¿no? O no va con nuestro proyecto. O sea, siempre han sido muy abiertos de, a ver, ¿qué ideas traen todos? Porque al final lo saben, fuimos una alianza, ¿no? Entonces no es un proyecto de imposición, Sino de, a ver, somos una alianza y pues para que funcione una alianza, todos tenemos que opinar y todos tenemos el mismo voz y voto. Uh -huh. Y empezamos la típica lluvia de ideas, si sí, acá, no, acá, yo desde mi perspectiva o desde mi partido veo que esto, yo desde el mío veo que aquello. Y se arma un proyecto, ¿no? Y entonces ya salimos en, en, en comisiones Ajá. a votar un proyecto y entonces el proyecto ya va complementado. Ya llegamos a Cabildo, y obviamente el, el proyecto ya va mega complementado y ya se vota, pero porque ya se estuvo trabajando, ya hubo ideas, ya hubo participación detrás de... O sea, el Cabildo es como nuestro último instante en el que se aprueba y que a lo mejor podemos hacer modificaciones también, porque nadie está exento de errores. Pero ya hay un trabajo previo... De en el sí que está funcionando. Marcado. Sí, yo creo que sí está funcionando, la verdad. O sea, creo que eh, ha habido apertura... Para las opiniones y para las para el trabajo que cada uno lleva, ¿no? Uh -huh. O sea, no es solo. yo digo que es. O sea, ah, no, amarillo no. y solo amarillo, ¿no? ¿No sientes gacho así trabajar de repente con tanto azul, con tanto la parte conservadora? No Lo dirían sus críticos con tanto no. mocho. No, no, fíjate que no. O sea, yo, yo creo que esa idea ya quedó un poquito como atrás. Sí. Ha sido. Eh, ¿Por, porque. ¿Sabes era? qué? Viene lo de la despenalización del aborto, vienen un montón de cosas, entonces... Pero que en esos temas, por ejemplo, en el ayuntamiento no nos toca, ya a nivel diputado, legislatura, ¿no? Digo, también en esos temas, luego cuando nos preguntan, les digo, ¿saben qué en esos temas no me toca? no nos Pero por ejemplo, las exoservidoras, que ahorita están en la caldera, ¿no? Ese es un tema que dices... Muy extremo en partido, si lo quieres ver, ¿no? Pero yo te digo, yo creo que sí ha habido apertura. Al principio sí fue como más... Y se, era como, vas a una idea y se quedas así como... Ajá. Y yo así como de, sí, miren, que por aquí, por acá. Y yo como ah, creo que... Ajá. Sí, ya, ya. Pero como que en un principio, si, las, si sueltas todo así como de golpes, obviamente, ¿qué está pasando, no? No, mira, vamos a explicar, viene por acá, por acá, uh -huh. también puede servir acá y es por esto, por el otro. porque Sí, ya, ya entendimos, ¿no? Entonces ya se va sumando. Sí es complicado, como dices, porque somos muy extremos en este... O sea, somos alianza, pero al final somos de izquierda y en este caso los azules pan es de derecha. Y sí hay temas, como dirían, escabrosos, ¿no? Como en cada punto. Uh -huh. Pero el hecho de que haya tanta apertura al diálogo y a la discusión y que no sea impositivo, no lo ha hecho incómodo. Porque ya el hecho okay. de que te dejen expresarte, dar tu punto de vista, el hecho de que te digan, mira... A ver, opinamos así y te dejen tú qué onda y te den el, la apertura de decir voy, hace que te sientas más acobijado y que no sientas que es una pelea, ¿no? Que, o sea, porque ellos mismos tienen la apertura de, a ver, está así el tema, que opinan uh -huh. y entonces todos entramos al quite, ¿no? Entonces no, no sientes que estás obligándote a entrar o que estás entrando a la fuerza el, el comentario, y no, no sientes como forzado o incómodo de es que nos vamos a pelear si les digo que no sé qué. O sea, ha habido mucha apertura en ese sentido y lo ha hecho pues hasta cierto punto más, más fácil y más llevadero de que sabes que vas a emitir la opinión y te la van a escuchar, ¿no? claro. independientemente de cómo la vayan opinando. ¿Por qué traes una? ¿Es una J? Sí. ¿De quién? Mía. ¿Por qué? Porque mi segundo nombre es Janet. Ah, es que ya. Ahí viene... Yo dije el novio, qué onda. Jonás, no. saludos a Javier, no sé. Ah, no, ya. No. Mi segundo nombre es Janet, y de ah. hecho, desde la prepa, eh, todo el mundo me llama Jane. Cortaron el nombre de Janet a Jane por un amigo, y entonces todo el mundo me empezó a decir sí. así. Y entonces, ahorita que yo empecé a trabajar. Para mí era muy raro que él me dijera Vanessa. Ajá. Y yo sigo, ¿a quién le sabe? hablan? Y ahorita ya me acostumbré, ¿no? Y ya escucho Jane Vanessa y el, a los mm, dos. Con acostumbro Pero entonces tengo muchos collares con la letra J porque todo el tiempo ah, me decían Jane. Ok, perfecto. <risa> sí, sí, sí. Andrés Cerón nos está viendo, saludos Andrés. Mariela Alarcón dice, excelente regidora, Guadalupe ah, Dolores, mire. te está mandando aplausos, dice, muchas felicidades regidora, la apoyamos desde Santa Isabel Tlanepa, Tlanepatla. Sí, sí, son sí, ¿verdad? Todos ya, ah, mira, ya están saliendo aquí la sí. vibra. La vibra amarilla. Te digo, ya, ya, ya vimos que trabajar en conjunto funciona mejor. <risa> o sea, pero funciona mejor, funciona. Híjole, pues ojalá, porque si no, ¿no? Sí, sí. Digo, nos queda un gran largo camino para el 24, gracias a Dios. Se pasa rápido el tiempo, pero nos queda un gran camino para mejorar todo esto que a lo mejor en un momento falló. Y pues ver qué se quita, qué se pone, qué se sube, qué se baja y hacia adelante o sea ya. el proyecto debe ser siempre hacia adelante te digo no pensar en el no perder el registro pero ya es pensar en negativo claro es vamos a, a tener más votos que esta vez o sea esto uh -huh. es lo mínimo tener más porcentaje que esta vez perfecto ok bueno Vanessa Rendón muchísimas gracias por estar no, aquí a ti, Erika, en en gracias. y bueno pues ya ya es la segunda uh -huh. vez que vienes después ya. de el, en un Fui año como agosto porque estamos en temporada de chiles en nogada no, fue antes, ¿no? ¿Fue en junio? No, Acabamos antes. entonces de... No, no, no, ah, porque ya fue en junio, ganamos, ya habíamos... Ah, sí, ya fue estábamos acá. Julio. Sí, ya estamos acá. Ah, aquí. ya, ok. Fue como en julio, Uy, Se me hizo como un año, entonces no. Uy, ya ya, ya traeme más seguido. Sí, ¿verdad? Te vamos a invitar más seguido, ¿cómo no? Con mucho gusto, gracias, Vanessa. Sí, gracias a todos. Jane. Sí, sí, gracias, Jane. Vanessa, Jane. Jane. Está más sexy de Jane me acostumbré, me acostumbré te digo, a que todo el mundo me dijera así Jane, Jane a este padre Jane, sí. Vanessa Jane, Jane, Jane, Para los pa cuates Para los cuats. muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero si te gustó esta entrevista dale like y compartir, síguenos también en nuestras redes sociales y pues obviamente, échate un clavado a los conjurados, te vas a encontrar algo que seguro te va a llamar la atención besitos, muy buenas noches disfruta tu fin de semana por favor, bye Gracias, <laughs> señor